El representante de la Dirección de Control de Bebidas Alcohólicas, COVA, del Ministerio de Interior y Policía en esta ciudad, dijo estar al tanto de las denuncias en torno a situaciones de incomodidad y descontrol que generan algunos de los centros de expendios de bebidas alcohólicas ubicado en la Avenida Libertad de esta ciudad. Establecemos parámetros de lo que establece la ley. Nosotros no somos hostigadores, pero los dueños de los negocios tienen que entender, aunque ellos se aquean de la siguiente manera, ...que ellos no tienen dominio del público... ...pero si nos organizamos yo creo que sí se puede... ...entonces si nosotros utilizamos el sistema... ...que no queremos... ...entonces yo voy a decir que nosotros somos los malos... ...no, nosotros lo hemos orientado... ...vamos a seguir ayudándolo para el fin de que también la ciudadanía... ...se eduque de tal manera... ...de que en la Avenida Libertad... ...que es la parte principal donde las ambulancias tienden a... ...utilizarlo para llegar hacia el hospital... ...que también los ciudadanos entiendan... Ahora es que no puede estar adentro, entonces ¿qué hace afuera? Busca ese problema. Advirtió que en caso de la orientación que reciben los propietarios de los negocios no sea atendida, deberá tomar una medida drástica. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.